Del otro lado del mundo hasta aquí en México. No, no, no, mira esto. ¿Qué? ¿Qué es esto? <risa> Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Voice, bienvenidos a un nuevo videoblog, estoy sumamente feliz contenta, así como que muy excited porque estoy nuevamente en nada más y nada menos que Teotihuacán el día de hoy estoy acompañada de amigos que la verdad tienen mi corazón así muy contento bueno mis amores, aquí están mis invitados no, no son invitados, mis invitados, a mí me invitaron ¿cómo fue nosotros la cosa? nosotros estamos invitados, él es el mexicano, ¿no? el, el mexicano <risa> amigos, yo estoy feliz, les comentaba por acá tenemos a Cheche, netamente mexicano acá Hola. tenemos ¿Mexicana? a Gise netamente mexicana ahora Usted se que ya se cambia la nacionalidad por sí sola. <risa> Venezolana, y acá tenemos a nuestro amigo Ali. Ali dejó las pirámides de Egipto por las pirámides de Teotihuacán. ¡Oh! Entonces, por eso el video de hoy va a estar muy interesante. Vamos a conocer su expectativa y sobre todo vamos a intercambiar un poco nuestra cultura. Acá allí Venezuela, acá Cheche México y bueno, pues acá Egipto. Vámonos ahora. Pero no vamos en camello, gente, porque Ali dice que él no va a pie. No, no, no, enfrenta la cámara. Tú vas a subir conmigo <risa> las pirámides conmigo por primera vez, ¿va? No, ¿qué, ají, ¿qué? no, no, no, no, ¿Qué, no, no, ¿qué? no, no, Enfrenta a sus seguidores. ¿Cuál cámara? ¿Cuál pirámide? ¿La egipto de Egipto acá? Como tú quieras, ah, el sol o la luna? Ay, no, Dios mío. <risa> Che, che, ¿qué se siente? Ser así como que netamente mexicano de corazón y estar rodeado de tanta gente tan extraña. <risa> no, ya estoy acostumbrado, como tengo <risa> o sea, muchos conocidos extranjeros y la verdad es que estoy muy, muy, muy acostumbrado y la verdad súper encantado de presumirles mi México. ¿Sabes? ¿Cuántas veces has venido tú acá a las pirámides, a estas tierras teotihuacanas? Uf, la verdad es que no tengo ni idea, pero... Yo creo, en muchos de mis videos, he comentado que es mi lugar favorito. Aquí. ¡Oh! Y, ¡Wow! O sea, yo venía desde que, me, a veces hasta me iba yo de pinta en la secundaria y me venía yo para acá. ¿Y qué hacías aquí en estas tierras? A ver... Nada, ah, me, me quedaba yo así. Es que, ¿hace cuenta? Ahorita que subas la pirámide del sol, Ajá. te vas a dar cuenta la paz que se siente estar ahí arriba. Okay. Y ver todo, todo, todo, todo a tu alrededor. Espera, la, ¿la del sol es la más alta? Sí. Esa no la he subido. No estoy tan segura, pero pues vamos a ver si acepto ese reto o no Oigan, y tengo de comentarles, bueno, yo creo que ya conocen a Ali del video anterior tal vez O oh, bueno, el video que viene después, porque no sé cuándo lo voy a subir El punto es que Ali vive aquí en México desde hace cuánto, amigo? Dos años estoy aquí Dos años México. Y está enamorado de la cultura, de la gente y sobre todo la comida, ¿verdad? Sí, me robaron los mexicanos <risa> a mi corazón y aparte <risa> también a la comida, ¿saben ¿Qué, qué qué comida les tiene aquí en México? Y dicen ahorita ah, le dejaste tus veraníes de allí en Egipto para venir a México. Pues sí, este país tan tan antiguo, ¿no? Sí. Tan viejo, tan esas cosas ahorita tocar esas piedras. Ahí mira en esas piedras que le tocas tienes unos 4000, 3000 años basado ¿Qué, qué bonito tocar esta cultura con mi mano que yo lo conozco la cultura allá en Egipto, le que las bramides allá en Egipto, ¿sabes? Esta mix de las dos culturas. Yo, ¿eh? ahorita, como ahorita, dicen ah, tú ahorita ali eres mexicano. Y yo le digo, eh, pues sí, soy mexicano. Tengo la mitad del Noval aquí, el rey Nilo al otro lado. La primera vez dormí aquí en esas bramides tan grandes. Sí. Pues vamos a conocer, ¿no? Vamos a conocerlas ¿Qué se siente traer a alguien de Egipto? Que ya ha experimentado ciertas pirámides Pero del otro lado del mundo O sea, ahora va a estar aquí en México Experimentando unas pirámides totalmente distintas hasta la estructura, yo pienso que esto, yo no he ido a Egipto, la verdad, pero hasta la estructura pienso que es distinta, no sé. Sí, pues mira, justamente eso es lo que venía yo platicando con Ali, porque es como un choque de culturas, ¿no? Estábamos hace ratito discutiendo de las pirámides, que allá es la pirámide más grande, y yo, no, está aquí en México. Entonces, no, pero la pirámide más grande, sí, he escuchado que está en México, pero sí, ¿cuál es? Es la pirámide de Cholula, oh. está en Puebla, pero es la más grande en Basamento. Okay. En extensión eh, No en altura No en altura En altura, no en altura creo que altura. sí es la de aquí Gente, y la verdad para ciertas personas La verdad es que las pirámides son algo demasiado guau wow. Por ejemplo, para mí, que vengo de Panamá Es un país tropical No existen las pirámides Ni siquiera tenemos algo parecido a una pirámide pero sí. ahora pues poder estar aquí en México, poder conocer tantas cosas de la cultura Y aparte que existan pirámides, eso es demasiado guau wow. ¿Y sabes por qué es demasiado guau, wow, Ali? Porque yo no tengo que viajar tan lejos hasta Egipto ah, ¡Para un ver día, pirámides! Una, un día, un... Es Todavía diferente. es diferente Una pregunta, ¿la estructura de las pirámides en Egipto son diferentes a las que están aquí en Teotihuacán? Sí, ¿sabes? Esto lo hacen allá en el pasado, es depende del nivel donde como tú vives del nivel de la gente, de la comunidad, que tú estás principe o estás rey, o estás de la clase, como, la, cuida, ajá, la clase social, como los cientistas y esas cosas, los bramides, pues que ellos le cuidan mucho, cientistas y esas cosas, por eso no sabemos cómo la hacen esas bramides en el pasado, no sabemos hasta ahorita, entonces esos bramides de los cientistas es pues un poco chiquito, Principe un poco. Príncipe. Más, príncipe. Príncipe. Más grande. Exacto. El rey es el más grande de la Enorme. Hacen, enormísimo. Wow. Hasta no puedes subir. No puede subir. No puedes subir. No puedes subir. O sea que tú nunca has subido las pirámides en México. Nunca, Egipto. nunca en mi vida has subido un bramide. Ah, es chiquitos, pero bramideces tan grande No, no, no, no, no. no bueno, nunca. pues amigo, hoy te invito a que subamos las pirámides aquí en México. Ok. Por primera vez, amigo. <ríe> ¡Qué cool! <ríe> ¡Vámonos! ¡Buena esa! Y miren lo que yo tengo aquí al lado mío, nopalitos, así como que tan famosa esa planta acá en México. alix eh, ¿existe esto en Egipto? Sí, sabes, pero no comemos allá en Egipto esto, la tiramos ah, así, nada más comemos wow. eh, la fruta, atún. La tuna. Ajá, la tuna, nada Exacto. más. Exacto. Entonces nada más así, aquí en México lo comen en unos taquitos así. Sí, de todo. Ah, de todo. todo con todo. Es Nosotros... muy rico. Nosotros no. Que voy a llegar a mi mamá y decir, mamá, vamos a cocinar eso. Y, ¿Qué? ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué es esto? Pues mamá, esto es nopal mexicano, bien rico y sabroso. Y ahorita, en este momento historial, estoy aquí. Un egipcio va a subir las pirámides del Estado de México. ¡Wow! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Todo esto es la calzada de los muertos. Desde que la iniciamos todavía más hacia allá uh -huh. hasta la pirámide de la Luna que está de aquel lado, wow. todo, eso es, todo esto es la calzada de los muertos. ¿Y qué se creía? Hay muertos aquí enterrados aquí debajo, ¿como? Justamente eh, le pusieron calzada de los muertos porque pensaban que en las estructuras que están alrededor, okay. todas las estructuras pensaban que eran tumbas. Wow. Y realmente qué eran pues son estructuras de, de, de la misma, algunas, okay. en algunas si te das cuenta, ahí había como casas y todo eso se dice que aquí era como un tipo una ciudad donde se intercambiaba mucha cultura de diferentes, de diferentes zonas okay. porque se han encontrado aquí eh, productos de mayas, productos de incas la primera vez que llegamos, vinimos con nuestra amiga Corazón, le mandamos un beso de Estados Unidos y no pudimos subir la pirámide la del Sol porque realmente uh, era una cosa demasiado era desafiante alta gente sí había miles de personas no, acá no era lo de desafiante sino la cantidad de gente que estaba en ese lugar fácilmente habían como unas o sea como unas cinco mil personas no yo digo que mucho más como subiendo bajando la fila o sea hay una cosa que yo no les puedo explicar de verdad no sé cómo o sea, tantas personas, creo que iban a tumbar la pirámide literal Exacto Pero bueno, hoy estoy súper entusiasmada porque voy a subir esta del sol Por primera que... vez sí, Esta estamos... es como la más imponente, la más sí. grande, ¿no? Sí. Bueno, mis amores, finalmente hemos llegado a la tierra prometida ¿Quién es el más valiente aquí? A ver, ¿quién va a llegar de primero? Yeah. ¿Estás segura que eres ¿no? tú, Gise? Pero todavía no subimos, no. ¿no? Todavía <risa> no sube. Cheche, che, ¿cuántos escalones tenemos que subir ahora? Híjole, la verdad es que no tengo ni idea, pero sí hay. Oh, wow. Son bastantitos, ¿eh? Bastantitos. Altura, oh, ¿eh? bastantitos. Yo se creo se que... Como ah, unos... de la, bueno, de la altura de la pirámide son, según vi, 64 metros. ¡No uh. manches! Wow. Si sí, su vida está tan difícil, de... las escaleras están en chiquitas, no más para o menos. te subes así como de al lado, así caminando. de ladito, de ladito. Oigan, un dato curioso: nuestros pies son un poco más grandes que el tamaño del escalón, entonces es mejor ir de ladito. Y esa es una evidencia que los teotipocados tenían el pie como cheche chiquito, pero no, no les voy a platicar un poquito acerca mejor. de mejor, eh, justamente en muchos lugares eh, o en muchos templos. Hacen los escalones pequeños porque se dice que cuando subías a, a como a ver al Dios, a besarle al Dios, tenías que subir de lado, no tenías que subir de frente. Como okay. algo de respeto, ¿no? Exactamente. Wow, wow, eso es impresionante, no sabía eso. Ahí Bien, vas arriba. a pisar, vas a pisar por primera vez ¿Sí? la pirámide. La pirámide es aquí, me gusta. Voy a venir mis pies aquí para empezarme a subir esas pirámides hasta arriba, la verdad. Estoy tan emocionado. Miren qué, qué tan grande, tan hermoso, la verdad. Miren, toda la gente que están arriba. Les confieso que esto no ha sido nada fácil Creo que estoy a la mitad del camino Ojalá esté a menos de la mitad, no tengo idea Pero ya en tres ocasiones se me ha bajado muchísimo la presión Y estoy casi como que a punto de desmayarme Para mí subir estas escaleras realmente son muy difíciles che gracias por el caramelito para subirme la presión Lo bonito de todo esto es la vista y que aquí al frente mío tengo a un egipcio que está disfrutando mucho este trip, miren esto. Hola familia, esta chica está cansada, pero la llevamos hasta arriba, a ver, a ver, a ver. miren esto, fue como una ciudad no antigua, unas casas aquí abajo, todavía no subimos hasta arriba y está buenísimo, la verdad. Yo llegué, llegarme al otro lado del mundo hasta México para ver eso, Wow. ¡Qué bonito. Estás muy cansado. <risa> Pero tú sí llegas hasta arriba, ¿verdad? Eso. Sí, sí, sí, valiente. Qué bueno que tú conoces ese hijito. Estás aquí en México, ¿no? Así es, ah, vamos a ver hasta arriba, no? Sí. Vámonos. Gente, finalmente. Llegamos a la cima de la pirámide del sol, yo la verdad es que no lo puedo creer, ustedes no vieron todo el proceso, pero prácticamente me desmayé en los tres descansos, aquí está Cheche, que por suerte tenía allí un remedio casero, un caramelito como para subir un poco la adrenalina y la presión, pero ya estamos acá, la vista es impresionante, la vibra es demasiado cool, positiva, hace mucho fresco. ¿Valió o no valió la pena? Valió la pena. Ya se, ya se me olvidó el dolor que sufrí mientras subía. Cheche, yo le estaba preguntando a Cheche acerca de la pirámide como tal. O sea, ¿por qué la construían? ¿Qué hacían en esta parte de acá arriba? Porque yo me imagino a esa gente, a los teotihuacanos, subiendo todos los días. Olvídate. Eso es imposible. Pobres pulmones. Entonces, no sé. ¿Cuál era el final, la finalidad de tener estos, estas pirámides? Pues mira, finalmente es un monumento dedicado a un dios en este caso. Antes, cuando llegaron, pensaron que eran dedicados a deidades del sol y de la luna. Pero no, es después de todas las cosas que encontraron, después de todo lo, de las investigaciones que hicieron, se dieron cuenta de que esta pirámide, por ejemplo la del sol, estaba dedicada al dios Tlaloc, que en este caso es el dios de la lluvia. Tú me comentabas que venías mucho aquí a Teotihuacán, ¿pero Así subías es. las pirámides o te quedabas abajo? No, ¿Cómo no, las subías. ¿Te das de cuenta? No Mira, te creo. Lo que pasa es que... Pues, eh, no lo hagan niños, no lo hagan okay. Pero pues me iba yo de pinta a veces con mis amigos de la secundaria Entonces okay. regularmente veníamos a, aquí O, o cuando sí. yo me salía venía yo aquí es, Este lugar, es, como te dije, es mi lugar favorito Y siempre me, me da como paz y tranquilidad Es por eso que me gusta mucho venir Gise, llegamos por fin, aquí estamos, con pulmón gente, porque no es tan difícil como pensaba cuando vengan acá, no dejen de subir la pirámide, porque sí. es una experiencia súper bonita y la verdad, yo pensaba que iba a ser muchísimo más difícil, exacto, exacto Katherine se me desmayó se me, se me, me un poquito en el camino, tres sí, veces si quieren ver eso, por favor vayan a mi canal y vean, pues <risa> la puesta estaba tirada sí. a media pirámide, y de verdad no es tan alta, o sea, sí es alta pero muy no, alta, no tanto se siente pero no, yo no me, o sea, sí me cansé, pero pensé que me iba a casar muchísimo más. Oye, ¡Ay! a mí me gustó mucho llegar hasta acá arriba. Siento que la vista no tiene precio. Cuando sopla el viento, así te sientes como que estás volando, ¿sabes? Como ustedes saben, subir esta pirámide del sol ha sido un reto. Enorme, y acá tengo nada más y nada menos Estoy que. Estoy tan feliz, Ay. tan emocionado. Como yo digo, tengo muchas cosas que hasta ahorita no puedo ¿cómo decirlo en español. ¿Puedo decirlo en árabe? Dígame en me árabe. ¿Me van a entender? No sé qué me entienden. ¿Las pirámides de México eran como te lo imaginabas? No, no, no, no, no, no. tan totalmente diferente de pensarlo no no no sabía antes cuando yo estaba en egipto que tú puedes subir las pirámides porque nada más en egipto nada más así ir visitas haces un tour con un camello así caminando fotos y ya pero subir un pirámide en mi vida nunca imaginaba eso wow. eso es la verdad me hace un choque tan diferente sabes vengo de 26 horas en avión para ver esta hermosura esta no sé qué, qué esta, esta cosa tan vieja tan hermosa tan bonita esos viedretas que ahorita que tenemos aquí tan viejos no nunca pensaba eso no sé que me entienden bien en mi español Aquí estoy tan confundido de hablar ahorita de pero, la emoción, ¿no? de, de, de la sí, emoción la y también de la impresión de estar sí. acá arriba y todo eso ¿Qué tal te fue subiendo esas escaleras? Está un poco difícil, sabes, y cansado pero cuando llegas aquí arriba estás viendo toda esa ciudad tan antigua y miren esa, esa pirámide también de la luna allá arriba ¡Vámonos oh, ¡Oh, familia! Ahora el reto va a ser bajar estas pirámides. ¡Bajar <ríe> e ir a comer! <ríe> Hasta aquí el videoblog de hoy, miren acá atrás la pirámide del sol, la subimos, lo pasamos súper cool. Mis amigos acá, acá está Cheche, acá está Gise, acá está Ali. Subieron videos a su canal que les voy a dejar aquí abajo en la cajilla. De información para que por favor vayan, lo visiten Les dejen un comentario súper cool, estamos muy contentos De poder visitar este lugar Acá en México y sobre todo de conocer Nuevamente pues la cultura teotihuacana Yo soy Catherine Boyce, aquí abajo en la cajilla de la descripción están todas mis redes sociales Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho denle like a este video Y por favor activen las notificaciones dándole clic a la campanita Porque es la única manera en que YouTube les va a avisar Si subí y si subieron ellos también Un nuevo video Hasta pronto Bye.